Buongiorno días cari amigos, da Pablo. El día de hoy. <ríe> ¿Qué hago hecho hoy? Hago un circuito Tabata Light para Smartir. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a elaborar aquí eh, la gamba, el glúteo, la coscia, un poco el abdomen, también el tricipite mm. este, ejercicio, este ejercicio que vamos a hacer es perdona a una hóspita. Marily, ¿cómo estás? Chao, Pablo. Bene, bene, ¿estás? Buenísimo. ¿Tú ves cómo hagas esta regaza de ya Un canal solo perdona, ¿no? Anche para el o ¿no? Sí, también para el homeno. ¡Tutti! Mira, mira comando, mira comando, quiero que tú me, eh, me invitas a un entrenamiento tú, ¿no? Sí, sí, haremos un entrenamiento juntos, seguramente. Ah, bravo, bravo, acá de mi viaje, bravo. Ok, así para iniciar vamos a hacer un, un poquito de okay. movimientos articulares, así nuestro cuerpo se activa, sí. ¿no? los stretching. Eh, tú soy fuerte, ¿no? Gira, gira, gira, gira, gira. Suavemente, como dice Suavemente. la canción. Suavemente si te gusta piace vari, tía, mira como es fuerte, ¿cuá guarda, fuerte, esta don es chaccia, es con los, que los entrenamientos que fai, es fuerte, ¿no? Eh, sí, eh. Ok, no, piega un poquito, piega, piega, piega. piega. Saluto, saludando a la gente que nos guarda de Germania, Colombia, wow. Italia, Francia, ¿tú quién nos guardan. Chao. <ríe> ok, un poquito. Previo de hacer esto pues, no había muchas caldata, hemos pasado al parco 3-4 kg, sí. ¿no? Sí. <ríe> oh, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ok, ahora vamos a hacer un pequeño campanario. Ok. ¿Qué cosa vamos a hacer? Vamos a fare, vamos a iniciar con un poquito de salto, salto, de punta de pie. Usa el manos, usa el manos, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Ahí <risa> <vive> el cuarto, alegría, los viaje <risa> <risa> Toca, toca, guarda, toca. Toca, toca, toca. Dietro, dietro, adelante, adelante. Mano, toca el balón. Toca, toca, toca, toca. Ok. Yo creo que me manca algo. Vamos a no, meterle 30 saltinos, ¿no? El sí. Jumping Jack. En español le llamamos el, el salto del payaso, ¿no? ¿Cómo jumping le dicen? Jack. Maris, pero tú. Jumping Jack. Tú de dónde se llega o esa familia. Io sono di Aisin e ho Stati un e in Francia. Eh, Uhlalà! Ok, vado a iniziare. Oh. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci in più. Dieci in più. <ride> dieci di <in> più. <ride> dieci, dieci, dieci in più, facciamo cento. Tre in più. Ok, perfecto. Adesso, ah, no, no. se inicia con este circuito. Sí. Tabata, live, pero es estamos, estamos, estamos en primavera, 25 eh. grados, ¿no? Mamma mía, ya se ha estate. La persona que no invente, así, vela, sano y fuerte, porque no voy. Recuerda que todo lo que hay hoy, domani se lo Bravo, Bravo, ah. bravo, bravo. ¿no? <ríe> ah, Saludos, <que> sí, pisima, guárdalo. ¡Pum! <ríe> <ríe> explode. Ok, ok, vamos a iniciar, y como he es de esto prima, <risa> este circuito Tava Talai para esparcir todo el cuerpo, ¿no? Yes. <risa> Glutei, <Addomen. risa> abdomen y braccia. Ok, okay. vamos a elaborar. 30 segundos con 10 segundos de recupero. Voy a guardar aquí todos los ejercicios, guarda. Tras, este circuito lo noi, 2 vueltas, tú acá te lo fai 3 y 4 vueltas. Mira, comando. Voy a meter el timer. Yes. El pronto, listo, lista, preparada. Re you ready? I'm ready. Yeah. <laughs> One, Nuestro primer ejercicio. Two. Abro grande, grandemente. Espina directa, echando, echando. Tra. Continua, continua, continua, continua. Brazos sub, brazos sub, Su, su, su, su, su. <laughs> Lento, lento, continua, continua. Bravo, bravo, bádala. Bravo. Que ginocchio no quiero la punta del pie. Bravo, bravo, me piace. Continua. Abre, tra. Ferma, ferma, ferma, ferma. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Normales. Echendo, echendo. Echendo. Sí, se siente. Ok, perfecto. Una piccola pausa, ¿no? Sí. Estos ejercicios te ayudan a tonificar, a esmaltir. Nuestro próximo ejercicio, vamos a hablar de Guarda, guarda, guarda la postura. Piego, okay. piego. Bravo, piego. Ah, brava lentamente lentamente con este ejercicio laboramos y te cuenta como labora con yo voy a decir una dona mole con mole pues esto lo puedes poner la señora maría teresa claudia brava brava piego piego piego piego guarda. piego me concentro lentamente y a mí puede estar a <risas> Es eh, fortissimo. Adesso, vamos parar. Uno de abdomen. Guarda di abdomen, guardalo a Vas su guarda. Va. Dos. Uno. Tu le brachi. Cambio de gamba. Va. Cambia gamba. Ve. 30 segundos. Ve. Me piace, me piace, me piace. Continua Marily, continua. <ríe> a mamá y lo puede hacer, aunque tú lo puedes hacer acá. Bravo. ¡Abdomen <risa> firme! El perro. ¡El perro! ¡Nuestro próximo ejercicio! ¡Nuestro próximo! ¡Abro! ¡Sendo! Tra. cambio, cambio! cambio. ¡Abro! ¡Ginocchio! ¡No supera la punta del pie! Tra. Tra. Lentamente, lentamente, siente el ejercicio. Tu glute, tu coscia, Ah, continua, continua. Vamos, lentamente. No, esto lo hacemos dos veces. Tú a casa lo haces tres veces. Sí. Porque de tiempo, ¿no? Sí, justo. Oh, ay, yeah, yeah. ay, nuestro próximo. Okay. ¿Cuál es la postura? Guardalo, guarda, Dietro. tra, detrás, dietro. guardo de frente. guardo De frente de frente me concentro force con le mani, guarda Tra. detrás, brava brava Brava. en un, un poquito Brava. brava ah, una donadura donadura Brava, brava. Sí. ¿Cuál, es, ¿Cuál es nuestro próximo? Abdomen, ¿no? Abdomen. Sí. Siempre plan, plan, plan, guarda adecuado. Plan. Uf, guarda. Postura. Salgo. Pie derecho. Tra, lentamente. Tra. Me concentro. Haz una retroversión en el glute, glute. Brava. Continúa. <ríe> Continúa. va. Ah, va, va. Dirita, brava, brava, così, Brava, dirita, dirita, brava. Ok. Perfetto. <risa> <risa> yo me estaba contando un impacto. <risa> si puede capitare, ¿no? <risa> <risa> ¿Cuál continua? mándalo qua. Cuéntalo, Carlos. Avanti. tra, Apondi. Avanti. Apondi, avanti. Va, avanti. tra, Continua, avanti, avanti, lento. ginocchio no supera más la punta del pie. Esquina directa, como un caballo. <ríe> como una cabalina. Uh -huh. ¿Vale a en forma? no te voy a hacer esto. Debes sudar. Ok. ¿Cuál continúa? un poquito de brazo. Pucha. Tú lo puedes hacer, así, guarda? Como le dona. Viega. Normal. Eh? Normal, así. Tras. Muy buenos meninos, lo hacemos normal. Guardo de frente. Bravo. Lentamente. A tu ritmo. Muévete. Ah. ah. <risa> <risa> ¿Qué? ¿Cómo ¿Bien? Sí. No se mola, bye. No se mola. Ninguno te regala niente. Debes sudar. Ahí hemos faltado el primer round. Yeah. Nuevamente el segundo. Vamos a repetirlo. Yeah. Madre, abro grande. Salgo, 1 Uno. Oh, Dos. Oh. Tres. Cuatro. Seis. Siete. Oh. Otto, nove, die, ocho. Nueve. Diez. Me enfermo, me enfermo, me enfermo. Uno. Dos. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fisi yes. más en YouTube. Ahora, yo no hablo tedesco, y me guardan tantísimo en Germania. come mal. Halo. <laughs> ¿Cuál continúa? 1. 1. 1. 1. Uno. 1. de 1. Lentamente. Oiga, este circuito tábado no te la haces reposar riposar Mari. Pero te va bene a tu cuerpo. Te smaltisce, te diventa vela y tónica. ¡Posa, forza Mari! ¡Posa! Okay. ¡Ay, ay, ay! ¡De la sudar! Eh, sí, eh. Muy lo bueno, hacemos ¿eh? ¿Cuál continua? Abdomen, plan, plan, plan, plan, guárdalo. Sí. Importante, guarda Aterra, salto salgo. Tú, ta, ta, ta. Tú labora tu ritmo, tú labora tu ritmo. Si seis fuerte? Vai fuerte. Por qué lo <risa> ¿Qué te he sí? portado? Circuito octavo hasta para el maltire, ¿no? ¡Cabrón! Ah, ¡El Damba, gamba, gamba! gamba guarda. ¡Abro, abro! Laterales, uno, dos, lentamente, tra. tra, interno coche, aductores, abeductores, tra. Me concentra. Penso positivo. Ya, yeah, siempre. Oiga, sorridelo, sorridero. Aleñamos, ¿no? Nos estancamos un poquito. <risa> uh. oh, yes. no, Perfecto. Oiga, con este circuito no da no a de prender agua. No da tiempo. No, caliente. No, va no. y uh. continúa. Trichipiti. Segundo, ¿vale? <risa> no. En dietro, va. Tras. Con el brazo guardo de frente Marilyn, ah, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? oiga, que te perdona, activa cometer yo solo pensé en estar cuando te invité te voy a masacrar ah, lo estás haciendo? en poco tiempo oiga, ah, esto no da mi tiempo de de beber agua dos yes. ejercicios? ¿Tú? su tanto? ¿Tú? Sí. Oh, sí. ¿cuánto ejercicios? ¡Plan! ¡Plan! ¡Plan! por la la gamba guarda, la gamba la gamba ¡Tú! ¡Uno, dirita tra tra ¡Tras! <ríe> el, el ¡Tras! <ríe> lentamente me concentro se siente no son sí. ejercicios cortos pero intenso. el último sí, sí. Pa, la energía explode cuadro cuadro cuatro. Vamos a cuadro dietro, cuadro guarda. indietro, sí. guarda. cuadro lento. cuadro cuadro cuadro cuadro cuadro <risa> La próxima vuelta le metíamos un, un, un, un poco de pecino, ¿no? Dos <risa> <No, no, no. risa> botellas de agua y un litre, ¿no? Uh. Uh. Uh. <risa> el último. <risa> sí. ¿Cuál le metemos? Vamos no, a meterle. Cuesta, cuesta que me pie guarda. El último. Punta de pie. Punta, punta. Skipping, skipping. Yes. Su, guarda, su, guarda. Ayúdate con le manos Oiga, no soy pepa piba. Continua. Continua. Continua. Ah, abbiamo vitalizado. ¿Cómo te sentiste? Bienísimo. Beh, dime la verdad, ¿te hemos sacrado. o no? ¡Estoy <risa> fortísimo! <risa> <risa> <risa> ¡Atención! No lo llamó repetir dos veces, tú a casa lo fai. tres y cuatro veces. Si volete estar en forma, guarda. En forma. Guarda cómo está la guarda. ¡Dura, dura, dura! ¡Dura como la canción. <risa> Le recuerdo, ¿Podéis seguir a Marilyn... ¡Fit Marilyn! Fit Marilyn Maril Maril de Milano! ¡Ah, brava, brava, brava! mira comando, en el video es que achate. Tra. subito <risa> vayan de Barilly, cosigo pues sí, ahí los para la señora Claudia, María, <risa> Débora, sí. tutti, ¿no? Porque pergó ¿no? Aunque pergó Perfecto, perfecto, me piace. Ok, Mari, primo, de, eh, al finalizar, vamos a hacer un poquito de stretch. Okay. no dimenticare más de hacer stretching, beber un poquito de agua, manjar sanamente. <risa> eh, no Te veo un poco así que te manca el teatro, come Mari. Eh, ¿por qué? ¡Tabata es ¿eh? eh, pero hemos hecho 10 minutos, y hemos, <laughs> lo hemos repetido dos <laughs> veces. La próxima vez lo hacemos de cuatro. Cuando vienes a mí? Ahora, hacemos... Oh. He portado un ejercicio para el dona, oh, dona fuerte como este. ¡Bravo, te, bravo! Mira, bravo. Okay, vamos a hacer un poquito de estrés, si vuole, si vuole. Ok, vamos a piegar un poquito. ascendemos lentamente. Cambio. No es por, por cuestiones de... De TV por tiempo lo molto muy veloz. Pero tú a casa lo fai lentamente. Te concentras. Pero Bravo, bravo. Adesso guarda. piega un poquito. Bracho sí, avanti. No, Perfecto, de nuevo. No, no. Echando. Ok. Vamos a parar un poquito, estiramos un poquito mi gamba. Esto sí. Suavemente, bailamos un poquito. Suavemente. Suavemente. Ok, por el yo de hoy hemos finalizado. Yes. Hemos hecho un estrés imposible noche, porque cuestiones de tiempo. después me dicen Pablo, soy demasiado largo en el video porque soy tanta gente pigra. Pero mm -hmm. todos soy pigros. Mira, comando, todo lo que haces hoy, domani se verá. Gracias, Marín. Grazie, Pablo. Y nos vemos la próxima vez Vieni y me. Estoy fuerte, guarda, estoy fuerte. ¡Te voy a poner mal!